Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra clase. Ya hoy estamos por terminar el aire acondicionado. Entonces, vamos a ver el final ya, para ya después pasar a otro tema. Eh, voy a pasar. Está, los que tengo ahorita, está Juan Ramón. Buenas noches, profe. Gracias. Está Elvin. Buenas noches, profe. Gracias, buenas noches. Sí. Gracias. Jordan. Jordan, que ya, buenas ya está. Buenas noches, profe. Presente. Gracias, buenas noches. Ok. Bueno, pues vamos yendo eh, vamos este, a, no, a nuestro, nuestro tema, ya lo hemos estado eh, hablando, varios, varias clases, creo que con esto ya estaríamos en el, en el término. Eh, empieza todas las veces que quieras desde cero, viaja y siempre haz lo que te haga feliz. Esa es nuestra frase. Y bueno, pues vámonos ya con nuestros, con nuestros componentes. El evaporador ya lo vimos. De hecho, ya mencionamos algunos de los problemas que nos da este, ¿no? eh, Generando mo eh, generando ahí, pero bueno, eso ya lo hablamos. Hablamos también de lo que son los eh, conductos o toda la tubería, ¿verdad?, que ocupamos en nuestro, en nuestro sistema de aire acondicionado. Quedamos que una línea es de baja y otras líneas son de alta presión. Eh, entonces, estas de alta presión, generalmente eh, traen refuerzos, ¿verdad? Vienen mejoradas. Estas líneas de alta presión o estas canalizaciones o conductos de alta presión, vienen con, eh, diseñados para aguantar estos, eh, estas este, presiones eh, de unas 300 libras, que es lo que más o menos se maneja en el lado de alta. Y queramos que en el lado de baja eh, está un poquito más tranquila la cosa, estamos hablando de una presión eh, pues menor verdad una presión mucho más eh, mucho más baja de unas eh, 60 90 libras Walter Walter ya lo dé gracias entonces eh, en este caso estos eh, estos canales estos conductos cuando están perforados eh, que nosotros los detectamos que están dañados hay que hacer el reemplazo eh, normalmente estos estos conductos eh, vienen eh, diseñados o vienen como eh, ya viene con la forma. Okay. Eh, José, eh, José Peralta, ya también te anoté, José, gracias. Estos ya tienen el diseño, o sea, no podríamos fabricar cualquier manguera o cualquier tubo, sino que de preferencia sería el que ya está ahí, el que ya está ahí, ajá, el que ya está ahí eh, para meterlo en nuestro vehículo. ¿Por qué? Porque esta sería la forma en que nosotros ya podríamos instalarlo de manera sencilla. Eh, las canalizaciones son elementos de conducción de flujo frigorífico... ...y de interconexión entre los componentes del circuito. Una parte rígida, tubo de aluminio de acero, una parte flexible, con uno de caucho, racores y juntas... ...y amortiguadores de ruido, de ruido mufflers, válvulas y mouses es decir, que traen estos como protectores para evitar el sonido. Variantes del circuito de climatización y aquí es donde empieza lo bueno. Hay una variante eh, que a veces traen algunos autos Ford, que traen algunos Chevy, que traen algunos autos eh, de este tipo. Vamos a ver que estas variantes, ajá, eh, estas variantes nos permiten en este caso, eh, nos permitiría eh, mantener eh, el enfriamiento, pero no con una válvula reductora, sino con algo que le vamos a llamar orificio calibrado. ¿Qué es esto del orificio calibrado? El orificio calibrado como tal es este pequeño... Eh, ¿Cómo le podríamos llamar? Es como una especie de tubo que va dentro de los canales, dentro de la tubería. Hagan de cuenta que en lugar de que haya una válvula reductora, normalmente habría una válvula reductora antes de llegar al vaporizador, al evaporador, perdón. En este caso, el tubo que viene de la línea de alta, antes de llegar al evaporador, adentro va a tener este orificio calibrado. Este orificio calibrado es el que va a estar dentro de esa eh, dentro de esa, este, eh, de esa tubería. Ajá. Eh, entonces, este orificio calibrado hace la misma, el mismo trabajo que una válvula reductora. Hagan de cuenta que de acá, de este lado, es muy pequeño. Entonces, la presión es grande aquí. Pero, cuando eh, normalmente ya superas este punto, cuando sale del otro lado, la presión es, eh, es más elevada, o sea, es, es una reducción de presión. Entonces, eh, al hacer la el, el reducción de presión, cambiamos, ajá, eh, cambiamos, en este caso, las presiones, y eh, entonces, el gas frigorífico empieza a enfriar, empieza a generar el frío. Entonces, hagan de cuenta que en este sistema, si ustedes notan que no les enfría, puede ser causa de este orificio calibrado. El orificio que permite la expansión del fluido frigorífico, pero no permite la regulación del caudal que entra en el evaporado, ah, ese es el otro problema. Por eso estos los nuevos... Los, eh, esto lo traen vehículos muy... Eh, muy básicos, si ustedes tienen un auto ya más equipado va a traer siempre válvula reductora, ¿por qué? porque la válvula reductora le puedes controlar cuánto aire entre, cuánto frío, acá no, acá siempre te va a dar una gran cantidad, entonces este digamos que puede enfriar, sí, pero no puede controlar cuánto frío entra, ese sería el tema. O sea, este sí te enfría, pero no te controla el caudal, no te dice, voy a limitar eh, el paso de este, de este caudal, a diferencia de la válvula reductora, vuelvo a repetir, que la válvula, recuerden, esa sí limita. De hecho, a veces las válvulas, esa es una falla, que se quedan en posición de cerrado, ¿no? Que normalmente en una válvula, cuando ya está muy frío en, en la cabina, lo que se hace es que la válvula se, se reduce se reduce su eh, entrega de, de, de frío y entonces ese es un problema. A veces las válvulas se nos quedan en esa, en esa parte, no se nos quedan eh, como eh, tapadas, como cerradas, mientras que este no pasa eso porque este no tiene control. Funcionamiento. La expansión se traduce en una caída de alta presión a baja presión o sea, viene de un orificio pequeño a un orificio grande, una caída de temperatura. Eh, su exist existencia en el sistema está ligada al acumulador, se sitúa siempre en la entrada del evaporador. ¿Qué es eso del acumulador? Justamente, bueno, perdón, los orific eh, estos orificios calibrados los hay por colores, Normalmente vamos a dejar el color que esté ahí. Si ustedes quitan uno rojo, ponen uno rojo. Quitas uno verde, pones uno verde. Porque cada orificio, como estos no, no puedes regular el caudal, estos orificios necesitas tú dejar el que está ahí para que entonces el caudal sea bien controlado. Uh -huh. Y evitar colocar uno más grande porque nos podría alterar la temperatura. Si colocamos uno de mayor tamaño, nos puede afectar bastante nuestras temperaturas. Entonces, es bueno dejar el orificio calibrado, ¿ok? Siempre dejar el orificio calibrado que corresponde. Eh, acumulador, a diferencia de un filtro secador, este es el otro sistema que van a tener. Así reconocen ustedes si tienen un, eh, tienen un sistema, en este caso, eh, así reconoceríamos si tendríamos, eh, en este caso, un mecanismo con, eh, con válvula o, o tenemos un mecanismo con orificio calibrado. El mecanismo con orificio calibrado, eh, ustedes van a ver que, miren, en el otro, el filtro, el filtro secador, está después del condensador. Si ahorita quieren, vayan a ver en sus autos, y así se van a dar cuenta si es válvula o es orificio. Si ustedes, después del condensador, tienen un filtro, entonces tienes, eh, en este caso, tú tienes una válvula de expansión. Pero si ustedes van a su auto y no ven este, este filtro, sino que el filtro eh, lo van a ver... Antes de llegar al compresor, antes del compresor, si ustedes van ahorita y revisan y, y ven y en el auto, y ven que antes de llegar al compresor está el filtro, este, bueno, no se llama filtro, se llama acumulador, y en ese caso no tendrían válvula de expansión, sino tendrían orificio calibrado. Eso va a ser como ustedes lo van a distinguir. Así se van a dar cuenta. A este auto trae eh, acumulador, trae orificio. Este trae eh, filtro secador, trae válvula de expansión. Entonces, eso es como normalmente le vamos a estar haciendo para no detectar si tenemos uno u otro. Este acumulador, pues esto es igual, ¿no? O sea, finalmente es un filtro, nada más que este trabaja a baja presión y este trabaja con... Eh, en este caso, nos trabaja con eh, líquido, ¿no? Este nos trabaja con, también con líquido, pero a baja presión. Ok. Bueno, vamos a seguirle entonces. El acumulador es un componente asociado al orificio calibrado para evitar la entrada de líquido al compresor de cilindrada variable. También estos normalmente vienen, vienen con compresores de cilindrada variable, precisamente como el orificio calibrado no, no controla el caudal, se, se ocupa más este compresor. El acumulador tiene la misma función de filtración y de secado que el filtro deshidratante. Tiene la capacidad de separar el líquido y el gas, para no dejar pasar más que gas hacia el compresor. Gracias, Ronald, ya te noto. Entonces, eh, dice, eh, consecuencia de no sustituir el acumulador. Esto es muy importante porque luego los, le, le hacen al frío, ustedes su auto, le meten la carga y le hacen todo, pero no le cambian los, el acumulador ni el filtro. La consecuencia, dice, es el material desecante se satura de humedad produciendo una obstrucción en el circuito, provocando una... Poto expansión. Post expansión, perdón. Eh, pérdida de eficacia del circuito. El agua que penetra en el circuito puede reaccionar químicamente con el aceite lubricando, el lubricante, perdón, provocando la aparición de ácidos altamente corrosivos, deteriorando el compresor y la válvula de expansión. Ok. Eh, se recomienda la sustitución del acumulador cada dos años. Toda reparación que implica abrir el circuito obliga a cambiar el acumulador. Bueno, este es nuestro acumulador y ya, ¿verdad? Componentes secundarios. Esto es lo bueno. Presostato. Muchos de los sistemas están fallando por tema electrónico. Presostato. Se sitúa en la línea de alta presión entre el condensador y la válvula de expansión, condensador y válvula de expansión, ahí por donde anda el filtro. En, los en algunos vehículos se sitúan el 90% en el filtro deshidratante, en el secador o en las canalizaciones de alta presión, ¿Qué es eso del presostato. El presostato es el órgano de seguridad del sistema, el presostato es un interruptor que actúa sobre la parada o puesta en marcha del compresor. Función de seguridad, así como sobre la parada o la puesta en marcha de la segunda velocidad de los compresores de geometría variable. Esto es lo que tienes en el presostato. Tienes un mecanismo que está eh, permitiendo medir en este caso, temperatura nuevamente, y de esta manera podemos checar nuestra eh, presión. Este presostato lo que hace es que comprueba la presión de nuestro sisma y se El presostato tiene dos funciones principales. Corte por sobrepresión a unos 27 bares en funcionamiento. Digamos que un bar equivale a casi 14 libras, entonces estaríamos hablando que tienes permitido 378 libras. Cuando estamos entonces eh, en esta presión, nosotros estamos en 380, eh, 80, gracias José, 380 libras, entonces el sistema jala bien. Pero si de repente la presión se elevara por encima de esto, se nos elevara un poco, entonces el presostato, ese aparatito, eh, hagan de cuenta, tienes tu condensador y luego viene la línea que va hacia, el, hacia el, el cluster aquí anda el presostato, entonces el presostato lo mide y le manda la señal a la computadora del aire acondicionado. En los motores más, en los autos más nuevos, en los más viejitos, esto lo hacía directo sobre, sobre el compresor. Entonces, la computadora recibe este dato y él le manda, en este caso, al compresor de aire. Al compresor de aire. Le va a mandar, eh, entonces, apagarse a tu compresor. Le vamos a indicar que se baje o que, le, o que se desactive. ¿Cómo lo desactivo? Pues desactivando el clutch. En este caso, entonces, la computadora desactiva o desenergiza tu clutch de tu compresor. Por eso hay veces que la gente dice, pues es que mi, mi eh, auto no enfría y es que el compresor yo siento que no jala. Pues sí, pero no siempre es porque el compresor no sirva eh, o no sirve mucho, sino es más bien tema de, de en este caso, sería más tema de un problema del, del presostato. El presostato está viviendo mal y está indicando a la computadora y por eso apaga al compresor. Dice, eh, corte por presión a 27 bares. Corte por presión excesivamente baja al arrancar, si la presión del circuito es inferior a 2 bares, o sea, 28 libras, si la temperatura exterior es de menos 10 grados, la temperatura del fluido puede descender por debajo de este valor, por lo que la presión será inferior a 2 bars. El presostato corta por baja y, la clima, y el clima no funciona. O sea, si estás en una zona sumamente fría y estamos a menos 10 grados centígrados, eh, ya de entrada entonces el, el gas frigorífico va a estar con menos presión. Entonces, por caída de presión también... Ahora, ¿cuándo más puedo tener una caída de presión? Por una fuga. También, si ustedes tienen fuga en el sistema, en teoría, el compresor no debería de porque tendríamos el presostato detectando una presión baja. Entonces, eso nos podría ayudar. Eso es lo que nos a estar ayudando eh, para entonces eh, darnos cuenta, ¿verdad?, que esta sería... Dice, la climatización no funciona. Esa sería la forma de darnos cuenta que no jala el clima, pero porque tenemos una caída de presión. El presostato tiene una función secundaria. Conectar la segunda velocidad en los, eh, los este que tienen compresores de estos de geometría o de válvulas variables, estos de pistón variable, que trabajan a una velocidad en un momento y en otra eh, cuando ya tenemos enfriado la cabina, ¿no? entonces eso es lo que va a hacer el presostato. Eh, en el último diagrama eléctrico del de, presostato, para enseñárselos. No, no lo tengo. Voy a buscarlo para poderlos mostrar, pero bueno, eh, estos serían, digo, algunos, este, vamos a buscar algunos diagramas. Creo que sí, por aquí los tengo al final. Ahorita se los muestro, sí, sí aquí los tengo. Ok. Sonda de evaporador. Esta so, sonda es como un sensor. Se sitúa entre las aletas del evaporador en el punto más frío. Evaporador. ¿eh? La sonda de evaporador, acuérdense cuál es el evaporador. Este, pequeño. Este grande se llama condensador. La sonda del evaporador es un elemento de seguridad que previene la aparición de hielo en el evaporador. Es un captador de temperatura situado en las aletas del evaporador. Es un interruptor que controla la parada o la puesta en marcha del compresor. El corte del compresor se produce generalmente cuando la temperatura alcanza menos un grado y vuelve a conectarse a cuatro grados. Esto es bien importante, en la sonda. La sonda electrónicamente les hace esto, eh, Vamos a irnos a otro sistema nuevo, eh, porque los viejitos eran más sencillos. Acá tienes tu computadora. Normalmente, entonces, la sonda va a estar situada aquí, en el condensador, el evaporador, perdón. Ahí, eh, esta sonda estará checando la temperatura. Si la temperatura está, dice aquí, a menos de está a unos 3, a unos 2 grados, eh, esto estará generando este caso... que, nuestro, eh, que nuestra sonda, perdón, que nuestro, eh, nuestro sensor... le mande avisar a esta computadora. Esta computadora va a tomar este dato... y lo que hará es... hará dos cosas, básicamente cerrar un poco la entrada de, del refrigerante a lo que es la línea o de plano desactivar el compresor, lo que sea para estar, eh, estar enfriando por debajo de 4 grados. Recuerden que si nosotros dejamos que esto enfríe por debajo de 4 grados, 3 grados, 2 grados, 1 grado, estaremos generando hielo. Y el hielo, eh, el hielo en el sistema no nos conviene. Para nada, porque el evaporador entonces se puede dañar por esta acumulación de hielo. O sea, la tubería, las, los ductos también se pueden ver afectados. Entonces, es bien importante que este, este sistema está midiendo temperaturas, ¿verdad? Entonces, ya quedamos que son eh, varias las misiones que vamos a tener nosotros. Vamos a tener varias misiones. Eh, una que damos de la presión, eso lo hace el presostato, el presostato te mide alta presión y baja presión. Si tienes presiones por encima de, de unas 400 libras, el presostato desactiva el compresor. Si tienes una caída de presión por debajo de 30 libras, el presostato desactiva el compresor. Si tienes, en este caso, temperaturas por debajo de 4 grados, este, esta sonda mandará desactivar el compresor entonces eso es lo que a veces pasa y por eso luego los compresores no quieren jalar aunque la gente los coloque la sonda de evaporador es un elemento de seguridad que previene la aparición de hielo en el evaporador eso ya lo habíamos por ahí comentado ok, esa es la sonda este es el elemento que detecta la temperatura muy bien bueno, pues, esas son componentes. Ahora vamos a hablar de un sistema eh, muy parecido, que tiene que ver muchísimo con este, que es el sistema de la calefacción. Vamos a hablar de nuestro calefactor. ¿Qué es la calefacción? Bueno, la calefacción es un sistema que genera temperatura caliente al interior de nuestro, de nuestro vehículo. Eh, la calefacción va a compartir eh, ductos o conductos de ventilación... con el aire acondicionado. La única diferencia es... Eh, acá con nuestro, con nuestro sistema de calefacción... es el trabajo que éste hace. En realidad no hay mucho, mucho problema con la calefacción... porque estaríamos tomando... Eh, parte de lo que es el refrigerante, el antifriz que ha elevado su temperatura al llegar a hacer contacto con el motor, eh, cierta cantidad de este, eh, de este refrigerante que tendría que regresar al radiador, no la regresamos al radiador, sino que es desviada y mandada a un pequeño radiador. Cuando ustedes activan su colección en el mando, ustedes ponen... Eh, le ponen activado a, este, a esta calefacción. Cuando ustedes activan la calefacción, en los sistemas modernos, esto es una válvula electrónica. Yo le digo activado. Esta, esta válvula, eh, bueno, más bien este mando, abrirá un de, eh, una desviación de esta válvula y mandará, en este caso, lo que es eh, el refrigerante hacia la zona del... del, del eh, este sería un radiador de calefacción o el calefactor, mandamos esta, esta, eh, este refrigerante caliente al calefactor, este empieza obviamente a pasar este, esta agua caliente, este refrigerante y se empieza a calentar. Cuando el blower, el ventilador empieza a girar, empieza a mandar entonces acá nuestro eh, el aire caliente, ¿verdad? Empieza a mandar el aire caliente a nuestro, eh, en este caso, lo empiezas a enviar a todo lo que sería la parte interna de tu, de tu radiador este y entonces ahí eh, empezamos a generar el calor. Eso es como trabaja una calefacción bien sencilla, entonces... Nada más activo esta válvula, esta válvula me manda refrigerante a este radiador que está ahí atrás de mi, mi clúster, de mi tablero, este se empieza a calentar y cuando yo prendo el aire, eh, el aire caliente, empieza a soplar el aire y pasa a través de este, de esta, de este radiador y genera calor, es como un secador de cabello. Usamos, eh, bueno, nos usan más... Eh, los que usan más en los salones de belleza, en las estéticas, pero que de repente también hay quien los tiene, estos secadores, de, de, de, de estas secadoras de cabello, lo que hacen es que eh, hay un ventilador, ¿no? Ustedes tienen un ventiladorcito, un fan, empieza a trabajar, pero hay una, eh, hay una resistencia, esa resistencia genera calor, entonces, cuando el calor, eh, el aire empieza a hacer contacto con esa resistencia, generamos aire caliente, que es el que va a secar el cabello. Asimismo, hace esto. Esto se calienta por el paso del refrigerante y le metemos aire y ese aire se calienta. Y ese aire es el que vas a meter adentro de tu, de tu cabina. Por eso, a veces, la calefacción tiene olores tan raros. También, cuando no la limpiamos, cuando no le damos un, eh, un cuidado correspondiente, se puede estar eh, por ahí metiendo un poco el olor a motor un poco el, el olor a, ese, a esos motores, eh, sobre todo si el motor anda, eh, anda un poco mal, sí nos puede llegar el dolor a humo, pero normalmente no debería de ser, ¿no? Entonces, una vez que el refrigerante ya pasó por ahí, le quitamos gran cantidad de calor y el refrigerante lo regresamos para que sea reenviado al radiador y ya se enfríe. Entonces, eso es lo que hace tu sistema de calefacción. Como ven, pues, no está eh, tan complicada. Hasta eso, este... Eh, digamos, es un sistema sencillo. Eh, no así las fallas. Ahorita los vamos a ver. Impulsor. pone el movimiento, impulsa el aire hacia el habitáculo. Este es el que le dicen blower o soplador, que es el que es accionado por un motor eléctrico, este recibe señales de tu, de tu mando. Cuando ustedes le meten la velocidad baja, pues este trabaja a una velocidad eh, no tan alta, debido a que no se energiza totalmente. Hay una res ¿Cómo funciona esto? Funciona con resistencias. Hagan de cuenta que vamos a tener... Eh, tú tienes tu mando. Acá tengo mi mando y aquí mi mando. Yo elijo las velocidades, ¿no? Elijo la, vamos a ponerlo por número, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta velocidad. Entonces, cuando ustedes, el, bueno, y la apagada, ¿no? Cuando yo elijo la primera la primer velocidad, hagan de cuenta que hay una resistencia aquí, una resistencia, y esa resistencia me limita la cantidad no de voltaje, de amperaje puedo mandar. Entonces, le mando un amperaje no tan alto. O sea, le mando poca corriente para que no entiendan. Entonces, estos motores, eh, al tener poquita corriente, empiezan a trabajar lento. ¿Ah de cuenta que es como eh, el combustible. Es igual, ¿no? o sea, le mandamos... Es como si le mandáramos poca gasolina a un motor, poca inyección, pues el motor va a andar lento. Acá, no le mando gasolina, pero le mando electricidad le bajo el amperaje por medio de la resistencia y va a andar más lento. Va a andar lento. Cuando ya le subes a la segunda, ah, pues hay una resistencia un poquito más grande que deja pasar un poco más de corriente. Y así, ¿no? Llegas a la tercera y pues ya pasas más corriente. Y la cuarta, pues ya es directo. Ya el paso de corriente es directo. Entonces, ahí es como tendríamos el control de nuestras velocidades sobre este motor el motor impulsor, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que estaríamos por ahí teniendo eh, con el mando en cuestión de la velocidad. Esto es lo que nosotros conocemos como el habitáculo. El habitáculo no es otra cosa más que, eh, miren, es donde entra el aire y por donde sale el aire. El habitáculo eh, tiene una zona de entrada. ¿Se acuerdan que por ahí la vez pasada le estaba comentando? Bueno, alguien de aquí nos comentó que le estaba entrando, eh, le estaba entrando agua al interior de su, de su aire acondicionado. Es porque a veces se obstruyen los canaliza, las canalizaciones donde, eh, donde entra el aire. Hagan de cuenta que está bien tapado y se acumula el agua. Sobre todo cuando empieza la temporada de lluvias. Entonces, esta es la entrada filtro, filtro del habitáculo, trampilla de circulación de, de nuestro sistema, filtro del habitáculo, este es que va en la cabina y el evaporador. Entonces, eh, tenemos la otra que es la otra trampilla, luego tendríamos, eh, nada más básicamente, ¿Qué es lo que hace este sistema? Miren, vamos a explicar. Aquí tú estás seleccionando aire frío. Aire frío. Entonces entra el aire, eh, viene desde el aire acondicionado. No estoy prendiendo el aire acondicionado. Este simplemente es aire frío. Cuando yo selecciono aire frío, lo único que hago es que eh, lo único que hago, perdón, es que abro una compuerta. Esta compuerta abre y deja pasar el aire de acá hasta acá. Eso sería el primer paso a la velocidad que ustedes quieran. El siguiente sigue siendo, eh, en este caso, igual, temperatura eh, baja, ah, pero es recirculación. En este caso, estoy recircula recirculando, a diferencia de acá, acá estaba apagado, acá ya está prendido. Ajá. Y básicamente es lo mismo, pero si ven... Eh, lo único que estoy haciendo en la recirculación, que es bien importante, está acá la diferencia. Cuando no tengo prendida recirculación, yo tomo el aire de afuera del auto. El aire que está afuera del auto es el que voy a meter, pero cuando yo recirculo, lo que estoy metiendo es nada más el aire que está en mi cabina. Este aire es el que estoy volviendo a meter al sistema. ¿Por qué? Porque a lo mejor está más frío que el de afuera o más caliente que el de afuera. Entonces, lo estoy recirculando. ¿Okay? Eso es lo que pasaría aquí con, este, con esta recirculación. Ahora, ya cambiaste a aire caliente. Ahora el aire que entra, viaja y va a llegar a la última zona que es un, el radiador, el calefactor, el que vimos hace rato. Entonces, aquí lo que se hace es que el aire, eh, aquí se cierra una trampa, se cierra la, eh, la posibilidad, el aire por acá, y entonces, se cierra la posibilidad de pasar, este aire va a empezar a golpear contra el calefactor, se cierra acá arriba y se abre abajo, entonces recibe, eh, recibe en este caso, el aire, y este se calienta, es el que sale a tu cabina, el aire caliente. ¿Okay? Eh, este es lo mismo, el... ¿qué tiene de diferente? A ver, déjame ver. Ah, pues la salida, nada más que lo estamos mandando tanto por arriba como por la parte de abajo, nada más. Esa va a ser la única diferencia. Y este, porque es el desempañado, los inventos se cerró y nada más el aire va a salir por la parte de tu de tu eh, para brisas, ¿no? Entonces, ahí es como estaríamos nosotros bajando. Eh, en este ejemplo, ¿este cuál es? Aire caliente. Ah, pero este ya es aire acondicionado. Aquí ya me implica eh, la activación del aire acondicionado. Y si ustedes observan, eh, en este caso, nada más la única diferencia es que el aire estaría viniendo directamente de la zona de afuera... y chocaría con el, eh, con nuestro eh, evaporador, primero... y de aquí se vendría al calefactor... y este es cuando eliges una temperatura media... Eh, ni frío ni caliente, lo que haces... lo que haces es que mandas, eh, en este caso mandamos eh, la combinación de aire frío y aire caliente, los dos a la vez, estaríamos combinándolos para que nos diera esta temperatura media. Entonces, lo único que se hace es que se abre eh, un sistema de, en este caso, para que la mitad de aire pase hacia acá y la otra pase sin tocar el calefactor. Ok, bueno... Eh, y ya, ¿verdad? Básicamente esto es lo que tendríamos. Este es un sistema de mando o climatización electrónica. Dice dos tipos de climatizaciones. La electrónica, que esta ya tiene como tal un, un mando digital. Nos vamos a conectar a la computadora de, del sistema de calefacción o de aire acondicionado de nuestro auto. A través de estos mandos nos van a estar indicando las funciones. Y este es el, el sistema anterior, el sistema de control por medio de manivelas, ¿verdad?, de un sistema manual. Entonces, eh, eso es lo que vamos a eh, ahorita ver, un poquito esto, el mando. Dice, eh, regulación manual, el conductor gestiona todos los parámetros, bueno, esto es cuando tú lo ajustas, el circuito de climatización, de climatización tiene un funcionamiento intermitente, si la temperatura exterior varía, la temperatura deseada en el interior varía. El conductor interviene en los reglajes y ajustes del parámetro. El calculador electrónico se encarga de gestionar todo el caudal para los que son electrónicos de aire y de su temperatura. El conductor solamente interviene para predeterminar la temperatura deseada. Okay. Aquí está la computadora. Regulaciones electrónicas, funciones, información eh, tomadas, temperatura exterior, hay un sensor que te dice cuál es la temperatura del aire exterior, de la de que está fuera del auto, la temperatura en tu cabina, ¿cuánto estás ahí? ¿Estás muy caliente? ¿Estás a 20, 30 o 4 grados? Temperatura del evaporador, acuérdense que de ahí tomamos temperatura, si estamos a 4 grados o a 10 grados, Temperatura del aire de salida del radiador de calefacción. Este es cuando usamos la calefacción. Eh, la computadora procesa esta información y dice aquí, mando del deflector, mezcla de aire caliente-frío, mando de, re de reciclaje, regulación del canal de aire y mando de reparto de aire en el habitáculo. O sea, necesitamos toda esta información para poder generar estos, estos procesos, estos trabajos. Captadores son eh, termi, eh, termistencias de temperatura negativa. Su resistencia eléctrica varía en función de la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Este tipo de captadores de temperatura son muy utilizados en el sector del automóvil. Los eh, CTN informan al calculador sobre la temperatura del aire. Nota, los captadores de temperatura del habitáculo están equipados de microturbinas para mover el aire y mejorar la homogeneidad de la medida. Accionadores, actúan sobre los diferentes deflectores del aire del sistema de climatización. Existen cuatro tipos, manual, post, eh, por depresión, por motor de corriente continua y por motor paso a paso. Bueno, los uh, accionadores son mecanismos que van a recibir señal de la computadora para poder trabajar. Bueno, ahora sí, vámonos con el filtro. Ya se me está acabando el tiempo y, y este me interesa. El filtro, como bien ya mencionado, lo debemos de estar reemplazando. Se sitúa entre la entrada de aire en el compartimiento del motor o entre el impulsor y el evaporador bajo el salpicadero El aire que penetra en el interior del vehículo, al concentrar en un lugar cerrado, alcanza niveles de contaminación dos a ocho veces superiores a los que hay en el exterior. O sea, que adentro, estamos respirando peor. Conscientes de este problema, los constructores de automóviles, en colaboración con sus proveedores, han incorporado un producto que evite estos problemas, que realice gran parte de la gente eh, contaminante evitando la entrada al vehículo. Esto es nuestro filtro. Bueno, aquí dice que reduce las alergias, asma y problemas respiratorios en un buen porcentaje. Características de los filtros, elemento filtrante, fibra de sección rectangular, máxima capacidad de retención de polvo. Todos los años, ¿cuándo se debe de cambiar? Todos los años o cada 15 kilómetros, que son así como 10 millas, cada 10.000 millas o cada año. Se debe de estar cambiando. Eh, ¿Por qué sustituirlos? La mala ventilación, mal desempañado, mala visibilidad y, y disfunciones del clima. O sea, que no está trabajando como esperamos. Ok. Bueno, pues, vamos a lo último, que son las herramientas para el diagnóstico. Eh, estas máquinas que ven aquí, son máquinas ya especializadas... ...para poder medir la temperatura, para poder sacar los códigos... De ...del sistema eh, de aire adicional. Entonces, básicamente, estos, eh, estos dispositivos nos sirven... ...para checar y diagnosticar. El A-Test, dice el aquí... Eh, Comprobar que el vehículo sometido a revisión está catalogado en la tabla de interpretaciones de medida. Sentarse en el asiento del conductor, abrir el difusor de aire que se indica en la tabla según el vehículo y cerrar el resto de los difusores. Conectar el tubo captador del caudal, este, en el racor. Pulsar el botón de ON para poner en marcha el aparato y... Este nos deberá indicar si estamos a esta, eh, a cero, eh, 0.2. Modo de empleo de Air, eh, es Valeo, poner el modo en marcha, seleccionar salida de aire frontal, poner el mando de calefacción al mínimo, no conectar la entrada de aire reciclado ni el aire acondicionado y poner el mando en ventilación máxima, este... Eh, estando caliente el motor, estabilizar el régimen del motor a 1500 RPM, aplicar el captador del difusor seleccionado, presione eh, fuertemente canalizar el difusor, anotar el valor de la marca entre la tabla con valor obtenido correspondiente al vehículo que estamos diagnosticando. El código rojo, filtro saturado, el ámbar, filtro parcialmente saturado y el verde, filtro correcto. Esto es un aparato que te permite saber ...la condición de tu filtro de aire. El test, si todavía está entrando bien o no, únicamente vas a medir, digamos, la, eh, vamos a medir la temperatura de nuestro sistema, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, esa sirve nada más para diagnosticar esa parte, eh, si estamos eh, enfriando o no, no te lo va a decir, nada más si está sucio o no, tu puro filtro de aire... Eso es lo único que te estaría diciendo. Esto sí ya es para diagnosticar el sistema de nuestro aire acondicionado. La presión se lee en dos manómetros, uno de alta, el rojo, y uno de baja, el azul. La temperatura de un fluido se mide mediante el termómetro. Usamos un termómetro que nos permita todo el tiempo estar midiendo nuestra temperatura de cabina o, o de nosotros. El superenfriamiento... De fluidos es uno de los valores fundamentales del clima, de la climatización. El subenfriamiento es la dirección entre la temperatura de, de condensación y la temperatura de fluido a la salida del condensador. Un buen subenfriamiento debe de estar comprendido entre 2 y 10 grados. Eh, esto es, está el compresor y nos están viendo medir eh, estos de 2 a 10 grados. Eh, el manómetro indica que una presión de 20 bars lo que supone una temperatura de condensación de 68 grados. La longitud CID es muy corta, los fluidos no se pueden refrigerar, suficiente. A la salida del condensador, el termómetro indica 66 grados. O sea que estaríamos correctos. El manómetro indica que una presión de 20 bar, lo que supone una temperatura de condensación de 68. O sea, esto es para que ustedes se den cuenta si está trabajando bien tu condensador, tu compresor. Si estamos teniendo estos valores como nos marca aquí, estaríamos, entonces, correctos. Si no tenemos estos valores, este sub -enfriamiento, pues pues, no eh, quiere decir que no está trabajando algo, ya sea el condensador o incluso, a lo mejor hasta el, el compresor mismo estarían teniendo problemas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se estaría generando. Muy bien. Okay. Muy bien, entonces, eh, bueno, pues eso es lo que eh, haríamos de diagnóstico para determinar si nuestro... Básicamente vamos a checar temperaturas y presiones. Temperaturas y presiones para estar bien seguro. Muy bien, es... Este, bueno. Válvula de expansión termostática. Eh, bueno, eso ya lo habíamos hablado. La válvula, cómo funciona para permitir la apertura o limitar el caudal de grande a nuestra línea. Entonces, eh, averías. Eh, bueno, esta es la válvula de expansión, es que eso ya lo habíamos mencionado. Y bueno, recomendaciones. Eh, no someter a la válvula de expansión a una presión interna superior a 15 bares. 15 bares es un montón. Estamos hablando de por encima de 1.700 libras. Toda presión superior a este límite provoca una deformación irreversible en la membrana y una variación de las características de la válvula de expansión que hace que ya no sea funcional. La presencia de partículas tamaño superior a 50 micras tiene el riesgo de bloquear la válvula y hacer que no sea funcional. La, las partículas pueden ser impurezas introducidas en el circuito... después de una intervención. Puede ser, además, tapones de hielo que se forman... debido a la presencia de humedad en el circuito... a causa de un filtro deshidratante saturado. Siempre que hay que eh, taponar el circuito después de una inter intervención... hay que cambiar el filtro deshidratante cada año como mínimo. Cada año, el filtro deshidratante. Muy bien, eh, vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Ya creo que con este aire acondicionado, eh, déjenme revisar. Creo que nada más nos faltaría la parte eléctrica. Esa la vemos la próxima clase porque es muy importante. Lo de los sensores, eh, todo lo que tiene que ver con la parte electrónica y eléctrica de este sistema. Ya nada más nos vamos a enfocar en ello porque lo demás ya, ya lo mencionamos y con ello ya concluimos, ¿verdad? Para dar paso a nuestros siguientes temas. Muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta? De... Profe, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Este, un señor me llevó ayer un carro. Es un Aurora Oldsmobile de este, 2001. Y él dice que le echaba la, la lata que ya venden en el de la Pro. Y funcionaba por un instante, pero luego se se le, se, le, se le salía ya dejaba de funcionar. Luego le volvió a echar un stop leak y otra lata. Y, y dice que eh, volvió a hacer lo mismo. Entonces ya me lo llevó a mí, lo revisé. Y tenía las dos mangueras rotas, las dos enfrente. Y el sello del presostato, creo los dos sellitos y se los cambié. Y el sistema dice que lleva dos libras, pero el señor dice que ya gastó mucho en, en, el, en el refrigerante y nada más quiere que le eche yo el que me dio, que es de 580 gramos y, y usa dos libras. ¿Cree que vaya a funcionar? 508 sí, libras. pero yo... Y yo le dije que yo no tengo el, el, el equipo para eh, ponerle el refrigerante, que lo llevara, pero dice que no, que le cobran 180. Pues el señor ya no quiere gastar nada, porque compró las mangueras, fueron 200 y sellitos, y más lo que ya había hecho en la parte de atrás. Y pues lo que yo le voy no, a cobrar. No sé, no, no hay garantía porque no hay vacío. Eh, hay que ver si, si no le afecta que no, vas a, no le vas a dar vacío, eh, eso puede ser primero, y segunda pues vas a estar a la mitad, eh, a lo mejor eh, la presión no va a ser la adecuada y por ahí el presostato puede estar detectando caída de presión, Entonces pues eso es lo que puede pasar, eh, igual no va a haber una garantía, pero eh, lo ideal sería los, los dos libras y sería que lo instalaran pero metiendo vacío. Pues en este caso yo creo que no. no, no eh, va a estar enfriando eh, eh, bien, No va a estar enfriando es, muy bien. Entonces mejor les digo que yo nada más le pongo sus mangueras y todo, y, y ya que lo lleve a recargar. Sí, sería lo ideal porque le va a hacer falta vacío. Y como no va a tener la presión, eh, a lo mejor sí trabaja, pero no va a estar enfriando a la temperatura. Y, y en caso de que quiera comprar otra lata, este, con eso podría funcionar. Sí, nada más que aparte que luego es que cuando tenemos que hacer por ahí el vacío con la bomba, aún así se la puedes cargar, por no, no aprobarlo, a, a ver si con eso te queda, pero sí. Si te compras las dos latas, pues ya estarías más en, la, en el orden que debe estar, las dos libras. ¿Pero sí sí es este, forzoso hacer el vacío? Realmente sí, pero aquí ya hubo varias... este y las salidas de, de esto, pues muy probablemente la se se podido purgar. Debe de ser obligatorio, si sí, el vacío a veces eh, para poder eh, purgar el sistema. El vacío es simplemente sacar el aire que se quedó dentro. Entonces, sí. Se, se, se, y, y más genera ese problema. Pero todo sí, bien, bueno. no, pero, eh, por... Si no. te das pues va a ser bien complicado. Sí, y otra cosa, pues yo como no no tengo nada de ese equipo para el, esos sistemas, lo que hice fue que le puse 30 libras de presión de aire con el compresor y empecé a escuchar luego, luego, este, de dónde salía la, el aire. ¿Sí, sí es válido? Sí, digo, nada más detectaste la fuga eh, De hecho, sí. para detectarla Nada más te venden una eh, un polvo que, que, que pinta, y es, es muy similar. En este caso sí. fue fácil, porque detectaste el sonido, pero hay unas veces que no es tan sencillo, y por eso a veces conviene echarle ese polvo. Pero sí, sí se vale así también. Eh, ¿30 libras está bien de presión? Porque dije, le vaya yo a, eh, a explotar, no, a explotar bueno, algo. Estas aguanta hasta 300 libras, o sea que no había problema. Ah, ok, ok. Sí, está bien entonces. Pues entonces le voy, a, le voy a explicar cómo está el caso y a ver qué dice el señor. Oh, muy bien. Bueno, sí, profe, gracias. entonces, gracias a ustedes. Está Aurelia, José Morina, José Peralta, Juan. Presente. Casillas, gracias, Juan Ramón. Presente. Ronald, Selvi, Gracias. Estrada, Jordan, Walter. Presente, maestro. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, los, ya mandamos la parte eléctrica para la otra clase. Ya podemos con la Mañana, irnos al auto eléctrico y a la electrónica que tenemos también. Bueno, muchas gracias. Buenas buena noches a todos. Quídense. Hasta luego. Gracias, maestro. Perdón.